Con relación a San Francisco de Macorís, para terminar nuestra intervención, yo quisiera, por favor, eh, y me excusan la, la ignorancia, si, saber si se aprobó o no se aprobó el presupuesto del ayuntamiento. Y quisiera saber de cuánto. Y ojalá que el departamento de prensa de aquí de Telenor nos facilite. 327 millones. 327 millones. 900 y algo. Sí, aquí, aquí tengo una información, pero entonces como no me pasaron la, la, eh, la fuente... No Creo que decreció unos millones de pesos. Según lo que yo tengo aquí, pero que entonces no me, no me dieron la fuente. Dice que son 327 millones 700 mil pesos eh, que se aprobaron. El jueves y, el pasado, en una sesión extraordinaria. Bueno, entonces, aparentemente se subsanó la situación que había ahí. que según Pero es interesante fuente, porque este es un periodo. Diferente a los demás uh -huh. periodos, primera vez que vamos a tener una alcaldía que cuatro meses antes tendrá que entregar de lo que prevé la constitución y lo que era diseñado para separar, se hizo en febrero, va a haber elecciones, va a haber cambio de mando, el aprobar un presupuesto en esta época con una característica como la que vamos a tener de un alcalde que no lo va a cumplir porque él va a entregar en, marzo, en abril. Porque Ale no va a participar ni va a aspirar a la alcaldía. En este caso, va a ser el que entre, va a encontrar un presupuesto diseñado a la fórmula del que está. Eso es lo interesante. Yo voy a hablar de esa parte. Tenemos aquí que para gasto, gastos para servicios, 11 millones 597 mil pesos. Que eso es un 31% uh -huh. de los 327 para inversión 131 millones. Es el 40% de ahí se va a subdividir para presupuesto participativo y el propio que planifica la, la, la, la oficina de planificación del ayuntamiento. Ahí está, entonces tenemos para el año 2020 327 millones de pesos aprobados. Entonces es que se, se subsanó lo que había ahí desde de, de los bonos y la canasta. No se aprobaron bonos y canasta para, para ahora para el 2019. Fue una el micrófono Sócrates. Sí, sí. grande. Con problema. No. Entonces, quiere decir que se van a dar los bonos a los regidores y se van a dar las canastas especiales que yo que querían Tú vas a hacer la investigación, chequeate, tú verás todo lo que pasó, a quién Ay. se llamó, a todas las cosas que se hicieron para evitar que eso se aprobara y como quiera se aprobó. Se aprobó. Ay, un problema del diablo. Ahí está. Pero nadie se atreve a decir quiénes son que será lo importante que alguien mencione yo a esos no sé regidores que nadie se atreva a decir quiénes son cuando tú tienes un cuerpo de periodista tu disposición pero, pero, yo, te programa, al, yo, llévalo, yo te estoy pidiendo al, al departamento de prensa que me dé su datos porque llévalo, yo, no, yo no pude participar salto, llévalo, No y también quieres, las secciones son públicas también yo yo no pude participar pueden ir el no, departamento pero imagen de... de eso los amarres no. políticos que se hicieron la llamadera Ta y también la claro ese que está ahí sentado lo sabe ese que está ahí sentado lo sabe todos ellos saben todo lo que pasó pero Dígalo, porque ¿Por dígalo, Entonces ustedes están, se están haciendo cómplices. No, no, se están haciendo cómplices no, no, de. no Yo le estoy dando de, la importancia que merece cada cosa. Y saben que cada quien se mueve ya. Y, ah, uno, pero y entonces, pataleo. ¿y cómo vamos a cambiar como sociedad? Si, si tenemos tuviera, en el ayuntamiento de si San Francisco si un grupo de un conoc, gente si, negociando. Si el hecho de yo tener conocimiento me, com, me, com, me hace cómplice porque vaya a recibir cosas de, del ayuntamiento. No lo hice cuando era regidor. entonces. No, no, no. Para lo que yo me refiero es a que tengamos un grupo de gente, en el caso de que así sea, negociando con el dinero del pueblo, mira, eh, eh, utilizando eh, mira, ahí eh, no su es posición de regidor mira, para beneficiarse de manera particular. No es nada para de otro mundo. Nadie tiene que llamarse engaño. La sala capitular siempre ha tenido una participación en los recursos que tiene que ver con la asistencia social pero para Francachela no, para Romo no, y no, no, no, espérate espérate esa es la temática que se ha cambiado porque no creo que sea para Francachela y Romo porque tendría que existir eh, cumplimiento o cubrimiento de, de gastos de ese tipo mm. no no no si es un grupo político y se dan bonos tiene que ser repartido para los que son acólitos a ese partido Uh -huh. Ahora, duro es ver a un regidor que con esos bonos haga compra y sea para su casa. Ay, pero es lo que me dicen que muchísima gente de que si eso es así. Mira, eh, Yerjan habló del si departamento es así, de prensa del ayuntamiento, jodió. Francis. Hay que cambiar esa casa. Hay sócrates que están ahí más ligados. El, me parece que el departamento de prensa del ayuntamiento, no sé quién lo dirige, eh, David, eh, Díaz. David Díaz. David Díaz eh, no. Sí, debió de mandar de esa nota. no, esa nota. Y de hecho, eh, de alguna manera se lo han manifestado a Alex. O sea, ¿qué ha pasado con el departamento de prensa de, del ayuntamiento? ¿De crees, o sea, ¿eh? no vemos no, que crees. las informaciones se emiten. Siendo Alex comunicador, no pues ha tenido el mejor... no entiendo es el hay mejor... un chisme todo el mundo lo sabe, ¿por qué no saben eso? No, porque el, el ayuntamiento no, eso que debe informar de también, el, el ayuntamiento debe informar eso. Por eso. a ustedes, Sócrates, ¿De qué, de qué? De eh, Fulvio, ustedes... ¿A qué pueblo no lo sabía eso? ¿De, de qué Yelian, el A Sócrates le pregunto oh, a Fulvio es chisme, que están ahí dentro. No de una vez? Me parece que el departamento de prensa, de prensa del ayuntamiento No ha sido tan eficiente ay, en el rol que debe de jugar O sea, ¿qué ay, ha pasado? Sí. David y es que Y me, me gustaría que esté viendo no, no, el programa no, no, pero es que, es que, que no veo O sea, no sí, pero, pero una cosa es que tenga no conocimiento Y otra es que haga es o Fulvio, Que ejerce Pero David no me refiero Málame a ese nota, caso está en la página pero del ayuntamiento no me refiero solamente a ese caso, mi amor Es que Está en la página del ayuntamiento No, Fulvio, no me refiero el, el a ese no, caso no, el solamente. El estereo, no, no, no me refiero a ese caso Me sí, refiero que hay que publicarlo. Pero no es sí, solo, no es solo el caso De la aprobación del presupuesto Es el manejo completo <ríe> de, esa, de ese departamento Del ayuntamiento sí, una municipal cosa, No está aprobado, tengo que corregir eso ah cómo así Definitivo no Está, está aprobado en primera lectura Como diría el, el congreso Tiene no, un... 15 días La sociedad civil, el pueblo Para opinar Sobre ese presupuesto y hacerle las recomendaciones La sala en la próxima sesión Que conocerá Y que eh, eh, mm. ordinaria Se va a plantear esto y ahí queda definitivamente y aprobado. que se van a miren, coger miren, canasta. Miren, yo, estoy, yo estoy aquí y en, que, en la página de ellos. Que, que se, se van a coger canasta favor. y que van miren, a beber. Van yo estoy a beber, En la página que creo canasta, que es la de la, la, de la, la alcaldía. Bono también. enfócame aquí. Oh, antes de la pausa. Los años, yo estoy chequeando es. aquí y aquí yo no veo ni, ninguna información que me hable. Y a Juan le van a enviar un bono. Y el Consejo Municipal declara a ese... Reconocen Ayuntamiento de San Francisco Macorís, Ayuntamiento inaugura parque en Vista del Valle, pero ahí yo no veo lo que me habla del presupuesto. No, porque ahí tampoco te sale lo de la fundación con la fijo. No, pero debería. Te... No pero pero la acabo de abrir, entonces deberían actualizar un acuerdo la acuerdo por la transparencia eh, con y no figura. Dejo esta pregunta y no vamos a la a o sea, En los tiempos que tengo en, en los medios y ahora que es el caso que estamos hablando, o sea, es muy poca la información de manera formal que vemos de los ayuntamientos, del ayuntamiento de San Francisco. Y esta no ha sido la excepción. ¿Dónde están las informaciones oficiales? no las mandan, no, las hacen. Sí, debería, no, los no la hacen, no lo realizan, han sido nota. ineficiente, sí. vámonos nosotros a una breve pausa, Viste. quédese ahí que continuamos con más en de mañana, ahí está, es verdad, cuando los medios ha llegado una nota